que presenta una de las esquinas de Plaza Independencia, 25 de mayo y San Martín, con esta nueva protesta, esta nueva manifestación de la CCC Capital y de gran parte del interior también del sur de la provincia, representados aquí en uno de los sectores de Plaza Independencia trayendo una vez más su protesta y trayendo una vez más hasta aquí sus reclamos. Antonio Suárez, coordinador de la CCC, bueno, hoy una vez más trayendo esta protesta a las puertas de Casa de Gobierno, cuéntenos los motivos. Bien, los motivos, el motivo principal es porque queremos un cupo de trabajo en las escuelas como auxiliares. Nosotros tenemos gente que trabaja de años en las escuelas, hay escuelas que no podrían empezar si no tuviera el trabajo de nuestras compañeras. Eh, ...son aproximadamente 700 compañeras en toda la provincia que trabajan en las escuelas... ...entonces se ha hecho un decreto de 732 nombramientos y a nosotros ni se nos ha dicho nada... ...entonces nosotros queremos un cupo mínimo de 200 para distribuir entre nuestras compañeras... ...como trabajo genuino, porque se lo merecen, son muchos años, han trabajado durante la pandemia... Hemos tenido compañeras que han fallecido durante la pandemia porque han estado tanto en la escuela como en los merenderos. Entonces, este, nosotros eh, luchamos por eso. Antonio, ¿ustedes han hecho un petitorio formal y lo han presentado en Casa de Gobierno? Hemos hecho un petitorio formal, hemos traído todas las actas que hemos hecho en las escuelas con la firma de las directoras que certifican el trabajo de nuestras compañeras. Hemos mantenido conversaciones con el Ministerio de, de Educación, no con el ministro, pero sí con personas que ellos han dispuesto para que conversemos. Eh, le hemos entregado copia de todo, o sea que ellos están sabiendo todo. ¿Qué respuesta han recibido? Y hasta ahora nada, habíamos llegado a una posibilidad digamos, de dos cuotas de 100 para que entren 100 y entren otras 100, o sea, hacerlo en dos partes a los 200. Pero bueno, quedamos en esa conversación y que se nos confirme eso. Nosotros eh, le dijimos, nos gustaría una conversación con el secretario y con el ministro de, de Educación, para que sea alguien que resuelva, porque estamos conversando con empleados o con este, digamos, este, con funcionarios que no tienen poder de resolución. Antonio, hemos podido ver muchas banderas y representatividad de toda la provincia, gran parte de gente del sur también está hoy acá. Sí, estamos de toda la provincia, del sur, del este, de capital, y también estamos más de 800 compañeros en la mesada, que hemos cortado ese lugar. Sabemos que eso es un inconveniente tremendo pero no nos dejan otra, y nosotros nos extraña que incluso siendo que nosotros somos parte del Frente de todo porque hemos apoyado y, y estamos apoyando, digamos, a nivel nacional y provincial, porque nosotros, este, a pesar de la bronca, nosotros somos conscientes de que la derecha que está acechando es mucho peor. Por lo tanto, este, nosotros, pero el trato que nos están dando... Eh, no es el que corresponde a gente que está trabajando con mucho esfuerzo. Gracias. ¿no?